¡Famil! ¿Estaba bien? Buenos días. ¿Qué tal es? Las diez, casi. ¿En ¿En Sí, por eso he venido. He dicho, wow. ¿qué les pasa a estos? Nuestra abuela le encanta invitar a muchísima gente siempre al pueblo, a todas sus amigas, amigos, conocidos, básicamente a todo Dios. Muchas veces pasa que hay, hay tanta gente invitada que no nos quedan cuartos para nosotros, pero uno de estos amigos que siempre invitaba, antes de morirse, le regaló esta roulotte, esta caravana. Entonces... La dejó aquí tirada del jardín y aún está montada. Y la usamos muchas veces después de desinfectarla de las hormigas que se apoderan de ella durante el invierno. Hormigas que muerden, atacan dolorosamente. Y la usamos como un cuarto de extra más. De hecho, aún queda otra cama. Sí, ver, ¿no? aún queda otra cama ahí que tiene talasos. ¿no? Así que si alguno queréis veniros, queda un sitio ahí. Y se duerme muy bien. Genial. Es la habitación más fresca de todas. Tiene verdad, baño. Te ¿eh? estaba viendo con sudadera y he flipado. Digo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Hacía mucho frío, tío. Ah, muchísimo. Bueno. Cada día, si te despiertas a la hora, cosa que hoy no he conseguido hacer, desayunamos con un montón de gente, por eso la mesa está preparada para todo el mundo. Luego los conoceréis. Están por ahí haciendo compras y otras cosas, pero mientras tanto nosotros vamos a desayunar y luego nos iremos al río a escalar. No vamos a hacer el típico desayuno francés, que es mermelada, pan y mantequilla. En esta casa tenemos tostada de better y un poquito de avena. Y pan de brioche también, para desayunar. mañana después de desayunar venimos al pueblo en el que nos hemos criado Balazsuk a los saltos que los reals conocéis y la zona de escalada que nos pareció la hostia cuando la conocimos porque al principio veníamos solo a los saltos pequeños porque sí. nos daban miedo los grandes y cuando estábamos listos nuestro padre nos dijo venga ahora os voy a enseñar los saltos de verdad donde va la gente de la gente de verdad y ahí es donde vamos ahora y de hecho además es donde menos gente hay y es la zona más bonita de la playa para mí sí. Estamos en los saltos, en la zona de escalada y ha bajado bastante el nivel porque no ha llovido mucho este verano y no ha abierto la presa aún y entonces se ha vuelto mucho más difícil. El principio, qué difícil es estar flotando y hablar a la vez. Miquel quiero intentarlo, yo ya lo he hecho ayer. Yeah. Esta escalada la hacemos todos los años, normalmente ya la teníamos en la primera, pero era la que he visto, que ha bajado el nivel, no lo tengo tan claro. Ya está, ya no he hecho, ya no he hecho flash, ya no lo he conseguido en la primera, sea que me voy a coger ahí. Ah, que no hay agarre ahí. En la siguiente. Está lejos. Se tiene que coger arriba. Pero... Me Ahí. No lo veía, ¿sabes? Oh. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. No. ¿Quieres hacerlo tú? Nuestra madre se ríe de lo que estamos escalando, por eso... Sí, sí. Por eso nos hemos hecho duros. Nuestra madre no quiere salir que tiene seguidores, dice. <risa> Dicho esto, eh, después de que nuestra madre se haya reído lo que vamos a escalar... Procedemos a la escalada del Tour du Pic, que es la vuelta al Pic. El Pic es esta roca de aquí. La fácil. 6 a está... no, no tengo ni idea de cuánto le pondría. Esta es una roja, 100%. Esto sí que no es una amarilla. Sí. Pero claro, la tengo yo más claro, pillada y Claro, pero esto ya es escalada deportiva, no Wolverine. Ya. Un poco más se le pone. Hostia, al principio da miedo, eh. Mira del principio. La roca está boca abajo, por si no se entiende. ¡Hostia, mierda! ¡Me caigo! ¡Me caigo! No te caigas, Alex! Ay, ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Pues agarres son un poquito hacia abajo, entonces cuanto más se estén tus manos, mejor porque van resbalando así. Es muy antebrazo. Hemos conseguido las dos, los dos. Y hemos cogido rutas ligeramente diferentes, pero básicamente es darle la vuelta. Ahora toca bajar por la ruta rápida. Hemos vuelto a casa y ahora, como casi todos los días, yo diría todos los días, vamos a preparar la comida. Aquí se cocina cada día y se cocina con calma, se van pelando las verduras, se prepara todo desde cero con productos frescos. Y hoy vamos a hacer una receta que todo el mundo conoce el nombre, pero la mayoría de la gente no sabe lo que es. Ratatouille, pisto en español. Pisto, pisto, un poco diferente, pero sí. Solo verduras. Aquí tenemos a la abuela dirigiendo, que es la que sabe todo, es la que conoce las recetas y la que nos va a transferir su conocimiento. Para la receta tenemos la misma cantidad de cada verdura. De tomate, cebolla, pimiento, berenjena y calabacín. Y luego la haremos a fuego lento. Oh, yes. Tu peux expliquer comment on fait là Ouais, alors on couvre le fond de la cocotte. D'accord. On met le feu. Alors, là, bon, on les fait un tout petit peu revenir. Après, tu mets les poivrons dessus. Okay. Et après, on mettra une couche de tomates, une couche de courgettes, une couche d'aubergine et un peu de sel gros et c'est tout. On remue après de toute façon, voilà. D'accord Y aquí tenemos la Gatatouille. Lista Original. Después de cocer a fuego lento. Así que ya sabéis por qué la película se llama Gatatouille. Y de fondo tenéis a todos los franceses. La blu blu. la, blu blu. la blu blu. Con nuestra super Ratatouille versión francesa lista, vamos a coger energía y luego nos vamos al Ponduit Yes. Que es un sitio precioso que hay por aquí cerca, así que un besito, comed sano aunque sea verano y haced una buena Ratatouille llena de verduras para vuestra familia. Algo que aportar para ahora? una cantidad de descomunal. Oh, sí. mm, que he comido un montón ya en el picoteo. Se ceba cacahuetes soy de en la hora del picoteo. Soy de ese tipo de personas. Yo me he cebado el picoteo también en el aperitivo, pero sigo comiendo. A comer Por la tarde nos hemos venido a uno de los rincones más bonitos que hay por la zona Se llama el Pont del Diablo Puente del Diablo El Puente del Diablo, como diría María Hace un montón de tiempo que no venimos Y yo recordaba que había gente, pero hay bastante gente Está sí, muy crowded creo. creo que se podía saltar del puente, hay poca agua este año, no sé si se podrá saltar Vamos a ver cómo es el sitio, yo he estado una vez, no lo recuerdo bien Yo no quiero matarme Vamos para allí Detrás mío se encuentra el puente, el diablo Ahora seguramente iremos por ahí y veremos si hay profundidad suficiente para saltar Creo recordar que está bastante justita la profundidad Acabo de comprobar la profundidad para Alex que está ahí arriba Ahí lo tenéis debatiéndose con unos franceses que en concreto son mi familia A ver si va a saltar o no porque es bastante estrecho Lo peor es que desde abajo parece ancho pero desde arriba... Ahora lo veréis con la pero parece muy estrecho Pero bueno, para saltar de pie, bien, voltereta ya complicado Vamos a saltar desde 12 metros un poco estrechos, desde el puente, Miquel ha mirado a la profundidad. Da impresión desde aquí arriba, como podéis ver. Mami, ¿qué te El paisaje es más bonito de este lado que de ese lado. Yo partiré de ese lado. Después de mirar la profundidad, ella dice que el paisaje es más bonito de ese lado y que deberíamos saltar hacia allí. <risa> no, no. Pero de este lado, no bueno. No viene nadie, ¿no? Hay chihuahua. Desde el salto nuestra abuela estaba diciendo que hacia la derecha era más bonito y efectivamente mirad por allí, nos pues vamos a explorar, vamos a seguir el río a ver qué encontramos, nos que ha traído la abuela. Mira, aquí el agua es cristalina. Sí, no como el río de Palasic. Sí, sí, esto no es como... Mira, mira, mira, vente aquí. El, el río del pueblo es, es todo verde y no se ve nada. Vente aquí, mira cómo se ve. Bonito, ¿no? Vamos a seguir explorando a ver qué encontramos y allí da la luz. Que donde estamos ya empieza a hacer frío porque no da la luz, pero allí da la luz y la gente se empieza a ir, así que puede ser que encontremos sitios muy bonitos y solitarios. De crepes, segunda crepe de la noche. Empiezo a pillar el truco a las vueltas. Por cierto, hoy es mi cumpleaños, 25 Hola. de julio. Así, así que, que todo el mundo a felicitar a Miquel. Felicitadme retrasadamente porque el vídeo no se está cuando se va a subir, pero desde luego que no el 25 de julio, en una semana y media. En una semana y media, sí, no, todo va a ser el 25 de julio. Y para cenar tenemos algo muy francés. Props. Algo que hacíamos cada año durante el verano y que cuando éramos pequeños, creo que lo comentamos esto ya en otro vídeo. ¿Qué vas a contar? ¿Que ¿Hacíamos récords? Hacíamos récords <risa> insuperables por nuestro primo, puto gordo, Gildas, que se comía como 20 crepes. Hacíamos récords de a ver quién se comía más crepes. Y sí, se comía como 20, era flipante. Y hoy en día las hacemos pero veganas. Buscad el vídeo del año pasado sobre estas fechas y encontraréis ahí la receta de las crepes. Encantando. Cumpleaños felices en francés. Parce que c'est l'anniversaire de Miquel. Muy bien. Ahora, los franceses. francés. Oui. Tenemos a la familia reunida. Ahora es prueba la primera crema. Está buena, ¿eh? Tostada sí. ya. Pinta Sabe exactamente igual que una crepe no vegana. Así que no tiene ningún sentido hacer crepes no veganas. Ahí lo tenéis. Dicho por un francés. Semi. Que lleva toda la vida comiendo crepes. ¿Y crepe? Y arrubella. Con tela. Pum, pum, pum. No me ¿Quién quiere Nutella? Si meter tela. ¿Es vegan? ¿Mmm? ¿Y la crepe aussi? ¿Me queda bien? ¿Qué pasa? ¿La crepussi. aussi? Sí, la crepe aussi. Sí, es sí. diferente. Soy yo. Es diferente, pero. Hay que probar. Es bon, oh. pero es diferente. Es que si te haces. Bueno, familia, mm. nosotros vamos a seguir cenando estas crepes. Se acaba de poner el sol aquí en Francia. Mientras cenamos, que aquí se cena prontito, pero bueno, cada vez más tarde. Les estamos dando nuestros hábitos. Y nos vemos en el próximo vlog. No sé desde dónde. ¡Ok!